Bueno, estamos en contacto con Leonardo Gómez Verniga, o Verniga, él me va a corregir la, la sílaba tónica, verá si estoy equivocado. Él es coordinador de proyectos de tecnopolítica y democracia. Y vamos a hablar de algo que realmente es bastante llamativo, ¿verdad? Ellos están con este, con este trabajo que tiene que ver con AVEAS data y habilitaciones fraudulentas por uso indebido de datos personales en el padrón electoral del Paraguay. ¿verdad? Ellos hacen trabajo para... Creo que para descubrir, para detectar esto, ¿verdad? pero Leonardo va a explicarnos con mayor claridad y, y, y, y corrección verdad y precisión todo esto. Hola Leonardo, ¿cómo está? Muy buenos días, un gusto saludarte para Corpus, ¿cómo te va? Hola Carla, Rafael y a toda la audiencia de Corpo. muchísimas gracias por la llamada y un gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro, bueno, eh, no sé si hice correctamente la presentación, eh, ponernos un poco en contexto eh, eh, sobre este tema del que vamos a hablar a continuación. Te escuchamos atentamente Leonardo, por favor, ¿eh? Perfecto. Bueno, la TEDIC, organización que trabaja justamente en, en todo lo que es tecnología y derechos humanos, venimos trabajando desde hace 10 años en de eh, sobre todo, visibilizar el impacto de la desprotección de los datos personales en Paraguay. Paraguay no cuenta con una ley de protección de datos personales y eso está repercutiendo directamente en múltiples áreas de la vida. Y una de esas tiene que ver con los procesos políticos. Justamente desde hace años existen denuncias masivas de eh, afiliaciones eh, irregulares en partidos políticos, de, de todos los sectores, ¿no? Mm. De, de base de datos de personas que firman en la universidad y aparecen en un padrón político, o llegan los momentos de eh, electorales y personas que no sabían aparecen ahí. Y bueno, y la, la pregunta era que le, todo parte con esta pregunta esas afiliaciones tienen que pasar por un proceso de desafiliación y ahí o, o los abogados que promueven esta investigación que son Gerardo Pacielo y Tania Guerrero dicen no nos, las personas que se afiliaron de forma ilegal e irregular no pueden ser desafiliadas tienen que recurrir a una data que es una garantía constitucional con un proceso sumarísimo que garantiza que se les elimine de esa base de datos sin ninguna mediación por parte de, de, de, del partido, ¿verdad? Per, per, per, perdón, nunca fueron. Uh, perdón, eh, Leonardo, por la interrupción, simplemente para enfatizar, eh, ¿esto rige para aquellos que se, se afiliaron irregularmente? Decía, ¿cómo, ¿cómo eso es? ¿Que te, te afiliaron claro, sin tu consentimiento o, o como digas parecen? Claro, justamente el año antepasado, el año pasado, surgieron denuncias masivas de personas que aparecían en el, en el padrón, principalmente de la Asociación Nacional ah, Republicana, ¿verdad? El del Partido Colorado. Sí, recuerdo. Entonces. Estas personas lo que empezaron a hacer es promover eh, recursos de habeas Data. ¿Qué es un recurso de habeas Data? Es una garantía constitucional existente en la Constitución Nacional incorporada no. en la Constitución del 92 por primera vez en Paraguay, que lo que reconoce es que cada persona tiene derecho a saber qué se hacen con mm -hmm. sus datos y por ende vos puedes pedir a cualquier empresa ¿Y eso tengo a cualquier que hacer, perdón Leonardo ¿sí? eso tengo que hacer con el patrocinio de un abogado te, tengo que pagar honorario, eh, mira me, me afiliaron sin sí, mi consentimiento sin sí, mi aquiescencia y después tengo que tomarme la molestia de de, de, de, de, solicitar, de, de entablar una, una acción judicial o sea que me parece una injusticia tremenda esto verdad porque si yo no pedí exactamente verdad exactamente si eso es una injusticia tremenda. Y lo que nosotros estamos diciendo, esta injusticia se está dando y estos trámites se tienen que estar dando porque no hay una ley de protección de datos en Paraguay. Porque si existiera una ley, esto de por sí ya sería una, una violación a los datos personales de cada uno que tendría que tener una sanción en la entidad que tiene esos datos bajo control. Entonces, al no existir una ley de por sí, existe esta garantía constitucional. Al ser una garantía constitucional, eh, digamos, en el Poder Judicial no tiene costo. Pero sí, incluso lo puede hacer llevar adelante cualquier ciudadano. Claro, pero esta más ya es que, es que no tenga no, costo. Claro, Entonces, eh, costo implica, molestia, claro. implica molestia, implica molestia. Implica Te... molestia, exactamente. Con eso estamos plenamente de acuerdo. Y lo que nosotros estamos diciendo, ¿sabes por qué nos, digamos, esta investigación hace énfasis en esto? Porque mucha gente viene en los últimos años eh, metiendo notas de desafiliación a la ANR o a otros partidos pero nunca le desafilian de los partidos, ¿verdad? Nunca, nunca le dan lugar, nunca corre esa nota de desafiliación. ¿Y cuál es la diferencia? Este es un mecanismo judicial que le obliga a un juez, tiene que entender el asunto y obligarle a la institución a que le saque ese padrón, eh, borre su dato, facilite la hoja de afiliación si así existiera, y, e incluso condenar con costas al partido que tenga ese, esa afiliación irregular. Sí, alguien... Hay casos que se ganaron con costas eh, mm -hmm. de los que fueron analizados en este en este estudio y que dan cuenta de cómo realmente esto, primero pone en vigencia y en ejecución una garantía constitucional para el cliente nulamente aplicada en esta materia en los últimos 35 años, y lo que hace este informe, este, este análisis que se llama eh, bueno, que trabaja particularmente en la Data y se llama eh, Aves Data y afiliaciones fraudulentas por uso indebido de datos personales. Lo que hace es, y es un estudio exploratorio, recopila 20 casos de Aves digamos, promocionados en el último año. Eh, y lo que hace es, bueno, ¿cómo dictaron sentencia a estos jueces? ¿Quiénes dieron lugar y quiénes no? ¿Cuáles pasaron a segunda instancia? ¿Cuáles pasaron a, eh, a, a, a tener que ahora entenderse bajo la co propia Corte Suprema de Justicia? ¿Y uh -huh. qué opinan eh, juristas del país en la materia, verdad? Creo eh, que es algo muy interesante. Realmente. ¿Y cómo es? hay ¿Hay casos que pasaron a segunda instancia, eh, Leonardo? No, te digo, hay casos que pasaron a segunda instancia, hay casos que quedaron con sentencia firme, en primera y segunda instancia. Hay uh -huh. casos que llegaron ahora eh, con con digamos con oposición a la Corte Suprema de Justicia y están en... Eh, ¿Y en, y por en, ¿por en perdón de... perdón por la ignorancia, porque pregunto de la más sí. supina ignorancia. ¿Por qué llegan a segunda instancia si al final me imagino que el, el otro que está afiliado o el partido que está afiliado y regulado fraudulentamente no tiene por qué recurrir a una segunda instancia? ¿Qué, qué, es es que esa, esa, es, esa es la cuestión. Imagínense que igualmente el partido político en este caso Todas las causas analizadas fueron Porque fueron los casos de los que se consigue acceder Son de la ANR Y lo que da cuenta es que la ANR presenta oposición Contra las personas que solicitan la eliminación de sus bancos Claro, porque de acuerdo a eso recibe también ellos El subsidio Claro Sí, pero no no, creo que sean el. el, el eh, y el número es significativo. Claro de gente que es que, que, que, que padece, eh, por llamarle de alguna manera esto, Leonardo? Eh, yo creo que lo, lo, lo más grave para ellos es el hecho de que la gente reconozca que ¿no? hay un derecho a que ejercer. Ah. Y, que, y que en verdad, eh, por el hecho de que están en un padrón, la sanción recaiga sobre ellos. porque qué pasaría ah. si ahora masivamente Quiero los decir. afiliados que están irregularmente en la NR meten esta acción y le condenan de costa sí. a al a la Nr, claro, la Nr es una exposición eh, económica como entidad porque en verdad existe una sanción que se va a aplicar esto y el, el cual puede condenarle son cosas no. por cosas en la primera en la segunda instancia y hasta donde llega el expediente claro Eso aparte del aparte del descrédito del, a a por estos por estos eh. expedientes Leonardo. Eso, obviamente en algunos casos ellos presentaron oposición a las cosas y en otros casos presentaron oposición a todo el expediente sí, pero bueno. lo bueno de, este, de, este, de esta práctica de este caso, de estos casos analizados es que primero evidencia cómo se puede llegar a hacer justicia segundo, cómo evidencia las trabas que ponen los partidos políticos uh -huh. la antes, la, la ausencia del PSJ en la conversación sobre la responsabilidad de gestionar esas bases de datos, de tener más cuidado sobre las personas que están allí. Y sobre todo, otra pregunta que sale es, ¿dónde están las hojas de afiliación de estas personas? Porque los jueces piden a la justicia, la hoja de afiliación, y, eh, mejor dicho, los jueces piden al, al partido político la hoja de afiliación, y el partido político dice, no, nosotros no la tenemos. ¿Y qué pasa?, están contestando lo mismo en todos los expedientes. No hay un solo expediente en donde la ANR haya facilitado una hoja de afiliación. Sin no. embargo, estaban en base de datos. Y Leonardo, eh, la otra cuestión, ¿verdad? Es... este evento Hasta que un día se le tenga que forzar porque en uno de esos casos, no sé, un juez determine que hay que ir a encontrar dónde están todas las toda la hojas de afiliación y buscarla ahí. Porque en verdad no puede ser que estén en base de datos. Ellos defienden de que hay personas afiliadas, pero en verdad no se presenta ninguna de afiliación. Y okay. al no haber una otra afiliación, de afiliación, no existe. Claro. Entonces, o hay una, eh, una complicidad para tratar de burocratizar los procesos, o también hay una, re, una negligencia del TSJ que tiene un, una responsabilidad de, de, de gestionar esas afiliaciones, porque esa afiliación es informada al TSJ. El TSJ tiene que tener atribuciones para pedir información para tener un control prácticamente espejado de las hojas de afiliación en las afiliaciones, quizás sea un momento de exigir también una responsabilidad de los partidos que están en todas las hojas de afiliación y se depuren los partidos según las documentaciones existentes hay mucho Ajá. que seguir conversando sí. a los amigos, pero Ajá. lo evidente de esta investigación es que hay un problema muy grave sobre cómo se está manejando nuestros datos, evidencia que no hay un marco de protección integral de datos personales paraguay que no hay ninguna autoridad que genere una sanción directa y proactiva sobre estos casos y que al fin y al cabo expone a los ciudadanos y a las personas afectadas a tener que llegar a un mecanismo judicial que si bien es sumarísimo que implica eh, burocracia, que implica tiempo y implica gastos claro. sobre la persona que está afectada y eso de por sí que que es una injusticia que se resulta, imagínense en el propio yo no entiendo no entiendo cómo se puede no poner ¿verdad? al el, bueno eh, hasta es hasta razonable que se opongan a, a la cuestión de la costa, ¿verdad? Pero al expediente así completo, porque yo como afectado no me iría nunca a votar por, por la ANR, ¿verdad? Primero, lo que estoy enojado con el partido porque me, me, me afilió fraudulentamente, ¿verdad? O sea que, no sé, ¿verdad? Para qué eso hace, ¿verdad? Creo que no, no entiendo. Eh, Leonardo, lo que no entiendo es por qué no hay ya una ley de esto que ustedes están exigiendo hace años, ¿verdad? Eh, cuando que hay estas evidencias así, son brutales, ¿verdad? Atroces de cómo eh, se violan nuestros datos personales, ¿verdad? ¿Por, ¿Por qué nunca eh, vio la luz verde esta, esta cuestión? ¿Ya ¿Hay alguna vez intento parlamentario, legislativo de, de, de, de generar esto o, o, o esto te, se queda en este debate, ¿verdad? Eh, más allá del esfuerzo que ustedes están haciendo de manera importante? ¿verdad? ¿Hay ya una, una iniciativa legislativa que en su momento eh, intentó de alguna manera eh, buscar de que haya una ley que, nos, que proteja nuestros datos personales o, o todavía no? Eh, sí, existe una iniciativa legislativa importante mencionar a nivel legislativo eh, existieron, hay regulaciones aisladas que existieron sobre datos personales, pero ninguna que estableciera una sanción o un régimen mucho más ampliado que el mero trámite de datos crediticios, por ejemplo. Sin embargo, en los últimos años eh, desde ahí venimos impulsando una coalición eh, de datos personales de Paraguay, donde están diversas organizaciones, se hizo un proyecto de ley de, elaborado por múltiples partes involucradas donde participaron expertos nacionales, internacionales, se hicieron digamos conversatorios con expertos de Europa, con los más altos estándares en materia de protección de datos personales. Y, esto, y este proceso se llevó a la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados se hicieron audiencias y desde la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados se pidió informe a todas las entidades públicas e incluso algunas entidades privadas como la asociación de bancos. Todas ellas elevaron informes técnicos al respecto de la propuesta legislativa. La mayoría de los informes reconocen la necesidad imperiosa y urgente de una ley de protección de datos personales porque le está afectando, por ejemplo, al sector empresarial que quiere meter data centers en Paraguay porque la energía puede ser económica, pero no puede vender eh, servicios internacionales porque en Paraguay los estándares de protección de datos no están equiparados a los de Europa o a los de Estados Unidos. También puede hacer el, el hecho de que no haya una ley de protección de datos le está afectando al Poder Ejecutivo cuando tiene que pensar la interoperabilidad de las bases de datos del Estado. Por ejemplo, cómo se conecta una base de datos del Ministerio de Salud, con la base de datos de identificaciones, con la base de datos de Hacienda. Esa esa gestión de datos hoy no está protegida y al Estado también le preocupa. Entonces, en el sistema de información legislativa ya van a poder encontrar todos esos informes. ¿Cómo está ese tratamiento? postergado eh, eh, todavía no, no se trató en el Pleno de la Cámara de Diputados, rogamos y esperamos ese compromiso de los legisladores para agilizar ese tratamiento, eh, porque es algo que no lo, no lo necesitamos para mañana ni para hoy, lo necesitamos para ayer. Sí, Estamos con más de 10 años de atraso en Paraguay en la materia y necesitamos que ese, ese tratamiento legislativo se dé de forma urgente y priorizada. Totalmente. Leonardo, te comprometo a seguir hablando de esto con mayor frecuencia porque es un flagelo esto ¿verdad? de la utilización irregular de los datos personales y más todavía con este vacío ¿verdad? legal que aún existente eh, y, y me encanta escucharte porque bueno, se nota que estás en esto, verdad, está bien empapado y, y podemos aprender muchísimo de vos, así que agradecidísimo por este tiempo y vamos a seguir hablando, estamos a tu entera disposición, no sé si querés agregar algo más para cerrar este contacto No, por favor, les invito a visitar la página de TEDIC edic.org, ahí van a poder encontrar todas las gestiones que se vinieron realizando, como también otras investigaciones que estamos llevando adelante recientemente lanzamos investigaciones sobre la criptominería en Paraguay, estuvimos lanzando investigaciones bueno. sobre la propaganda electoral en redes sociales, que ahora se vienen las elecciones y otras cosas que quizás les pueda interesar y obviamente, obviamente sí, que, está que está nos trabajando. interesa y muchísimo, así que vamos a celebrar otro capítulo conversatorio en el, en el programa en estos días contigo gracias Leonardo por tu valioso Dale. tiempo ¿eh? hasta luego, no, no, no, no. Leonardo Gómez Berniga, coordinador de proyectos de tecnopolítica y democracia de TEDIC en diálogo con nosotros y qué, qué...